cerra sí, sí, sí. y señorita, ay que bonita, yo me imagino contigo que te invita a una cita para que seas mi novia, para que no estés solitaria, vamos a hacer historia, vamos a hacer una noticia de... Te deseo lo mejor, siempre sueño contigo. Me dan una oportunidad, el Ey, eh, eh, eh, señorita, eh, no eh, señorita, ay qué bonita. Yo me imagino contigo, desde ahorita, ven, que te llevo ahorita. Me invito a una cita. Nunca he visto una chica tan bonita. Te quiero para mí y no para nadie, señorita, ay qué bonita. Yo me imagino contigo, te llevo ahorita. Me encanta a una cita. Yo te, te deseo lo mejor. Y sueño contigo todo, todos los días contigo Baby, baby, te amo, te deseo y lo mejor siempre sueño contigo oh, Dame una oportunidad Quiero que seas mi novia Y yo seré feliz aquí Baby, aunque me hagas una felonía Yo me voy Yo no voy a irme Yo voy a seguir aquí sé, No hay en ninguna parte más Por ahí Voy a encontrar más, yo quiero que seas feliz, aunque no lo seas conmigo, esa chica es muy bonita, así que quiero lo mejor para ella. Si sí. se me voy tu viaje sin vetader, si me dan una baby es para ti. Me regalan una Mona lisa de la de ti. Me compro joyería para darte a ti. Así ah, yo no sé feliz. Siempre tranquila y no hay que preocuparse más, baby ¿Y Señorita, ay qué bonita, me imagino contigo si bonita Venga te invito a una cita, ah, pa' que seas mi novia, pa' que estés solita ah, Pa' que ya no estés solitaria, vamos a hacer historia Una noche ya al ver yo te, ah, y te lo mejor Solita, ay, te quiero pa' mí, no pa' nadie más, ya me imagino contigo desde ahorita. Me encanta invitar una cita, no he visto, una chica tan bonita, te quiero pa' mí, no te quiero pa' nadie, no te quiero compartir, te quiero pa' mí. Cierra mi si sí, sí, sí, sí, señorita, ay qué bonita, yo me imagino contigo desde ahorita. Je, nunca he visto nada. Una Chicos si te especial te quiero uh. pa' mi I love you señorita y que bonita uh, uh, uh. yo te quiero solo pa' mi uh, uh, uh, uh. y no para nadie mal mi señorita ay que bonita yo me imagino contigo desde ahorita ven que te invito a una cita ah uh. music baby a voy escribir señorita